Hola, hoy te ayudaré a realizar búsquedas avanzadas en el catálogo de las bibliotecas UnSAM. Podrás ingresar desde cualquier computadora, tablet o smartphone. Para comenzar, ingresa al siguiente enlace. La búsqueda avanzada permite buscar términos en diferentes campos y combinarlos utilizando conectores lógicos. Para ver cómo realizar esto, debemos ingresar a la opción Búsqueda avanzada haciendo clic sobre el enlace. Automáticamente se abrirá una pestaña que nos permitirá refinar la búsqueda mediante palabras claves, temas, frases, títulos, autor, editor, ubicación editorial y SBN, entre otros criterios. Para ello, uno lo que debería hacer es colocar, por ejemplo, alguna palabra clave en este caso utilizaremos psicomotricidad, y luego combinarla utilizando conectores lógicos. Por ejemplo, podríamos sugerir la búsqueda para la palabra clave psicomotricidad y la frase en título terapia ocupacional. En caso de Querer agregar alguna otra condición, uno podría elegir el operador booleano correspondiente. En este caso, como no queremos seguir agregando conceptos de búsqueda, vamos a quitar este campo. Además, podemos elegir en qué tipo de colección deseamos realizar esta búsqueda, qué tipo de ítem estamos buscando, por ejemplo, un libro de la colección general... El rango de fechas, por ejemplo, podríamos sugerir desde el año 1990 en adelante. El idioma, la biblioteca en la que se encuentra y ordenar según diferentes criterios de relevancia. Una vez que hemos establecido todos los criterios deseados, debemos hacer clic en Buscar o apretar la tecla Enter de nuestro teclado para poder ver los resultados. De este modo, vemos que nuestra búsqueda avanzada retornó dos resultados. Estos resultados se pueden refinar según el autor, la biblioteca depositaria, los tópicos. Además, pueden ordenarse según diversos criterios y pueden tildarse estos ítems para ser agregados a nuestro carrito de búsqueda. En este caso, seleccionamos los ítems y hacemos clic en... Agregar al carrito. De este modo podemos ver en nuestro carrito de búsqueda que tenemos dos ítems buscados. El carrito es útil ya que al realizar diferentes búsquedas no las perdemos porque las vamos depositando en este sitio. En el catálogo podrás buscar libros, revistas, test y otros recursos. Además podrás verificar su disponibilidad en las bibliotecas UNSAM. Chao! ¡Hasta pronto!